¿Qué tal, la presencia, amigos? Buenas tardes, como siempre, para los que lo sean. Para los que no, por igual, les mandamos un abrazo solidario. Gracias por esperar, gracias por su paciencia, gracias también por su tiempo. Y vamos con la información. Bueno, bueno, primero los comentarios, por acá los que ya están comentando. Saludos, Equipo Nitro, dice Temus Ferman. Muy buenas tardes, comando, aquí para presentar... Aquí presente para la mejor información. Dios lo bendiga a ustedes, futura esposa. Gracias. Temor Fernández, muchas gracias por el comentario. Aldo Sosa, presente. Buenas tardes. Noel Reyes, buenas tardes. Todo el equipo del de Anthony, New Mexico. Ok. Por acá, Guillermo Castro. Saludos, Argy, Saludos, Sniper. Saludos a todos, gente bonita, Guillermo Castro. Dice por acá, Melena Orduña. Saludos, Argy, Saludos, Melena. Gracias también por estar por acá conectada. Ok. Bueno, bueno. Dice por acá Cholo Barajas, buenas noches, los allí es saludos para todos los presentes. Ok, vámonos con la información. Fíjense lo que está sucediendo en el estado de Colima. El estado de Colima, donde, eh, según el cacas en las mañaneras, habían informado que se enviaron 100... Elementos de fuerzas especiales para reforzar Colima. Para disminuir la actividad que se está suscitando por allá. 100 elementos de fusileros paracaidistas de la aerotransportada. Habrían llegado a Colima para hacer presencia y combatir toda esta actividad. Que ha tenido sumida en el terror a la gente del bello estado de Colima. Muy bueno a pesar de la presencia de que ya se tenían como 600 o 700 elementos del ejército mexicano, que se habían enviado eh, previamente a Colima desde, desde diciembre del año pasado al presente, se han enviado en tres ocasiones decenas de elementos de militares, guardia nacional y demás, Presuntamente para la seguridad en ese estado. Lo que hemos nosotros de alguna manera notado... La gente de Colima lo puede decir es... Colima es un estado pequeño... Donde sería imposible no notar la presencia de las Fuerzas Armadas. Sería imposible no notar la presencia de los elementos castrenses... En caso de darse esta presencia. Todas las fuentes que yo tengo que viven en el estado de Colima... Y elementos que de alguna manera forman parte de la seguridad del Estado de Colima. Coinciden en que no hay presencia militar en ese Estado. Ni en Colima capital, ni en Villa de Álvarez, ni en Cocomotitlán o como se llame. Este, ni en Tecomán. Ni en ningún lado hay presencia tumultuaria como se presume por parte de eh, Presidencia de la República. Si sí hay elementos si sí hay militares dos tres por aquí por allá pero no se nota la presencia de operativos eh, netamente como ellos lo mencionan en el pasado antes de la caída de la vaca se veían por ahí operativos de parte de la guardia nacional de parte del ejército si sí se veía uno que otro operativo pero tampoco se veía la constante presencia de las fuerzas armadas en las calles en colima aquí vamos con esto al parecer el gobierno piensa que puede tener a la gente tranquila prometiéndoles, ofreciéndoles o mintiéndoles de que pues, presuntamente ya se está trabajando en la seguridad y que mandan eh, militares para tranquilizar la zona. Hay un detalle que habría que tomar en cuenta cada vez que se habla de estrategias de seguridad. La primera de ellas sería aceptar o reconocer que, permítame, está mandando mensaje un comandante, Okay. Bueno, la primera idea sería aceptar o reconocer que las Fuerzas Armadas están eh, comprometidas o sujetas a las órdenes de quienes les pagan a ellos por brindar seguridad. ¿Quién le paga a las Fuerzas Armadas por la seguridad? Bueno, podrían decir que el pueblo, que se les paga con los impuestos... Se podrían decir muchas cosas. Todo alejado de la realidad. Muchos estamos de acuerdo en que. En el presente es. El narco quien le paga a los militares. Los jefes de plaza son jefes. Inclusive de generales. Tenientes. Coroneles. Capitanes. Y ya ni se diga de la tropa. Sargentos cabos y demás. En el México del presente, sujetos adictos que no tienen estudios, malvivientes de poca monta, son los jefes de un presidente municipal, de un titular de seguridad pública, de un mando militar. De un mando de la Marina, los jefes de estos elementos tienden a ser los mismos jefes de plaza o jefes de carteles y células que operan en toda la nación. Y esto no es ningún secreto, esto es necesario que la gente lo entienda porque de esa manera podríamos decir que ya vamos un paso más adelante. En cuanto a lo que está ocurriendo. Debemos de ver nuestra realidad. Debemos de entender la realidad. Para que no nos cuenten. Para que no nos hagan creer. Y para que no nos vengan con mentiras de estas que nos repiten cada vez. Que se le ocurre al presidente soltarse una tontería. Y salen con esto mismo. ...de que enviaron elementos... ...de nada nos sirve... ...que mande mil elementos militares... ...o fuerzas especiales a Colima... ...mientras... ...la misma gobernadora... ...sea quien está involucrada con uno... ...o con otro bando... ...la actividad violenta... ...no frenó... ...en estos días que supuestamente ya llegaron las nuevas tropas a Colima... ...el día de hoy... Temprano por la mañana. Se tronaron a un propietario. A un empresario propietario de un lugar que se llama El Bazar de Benito. El Bazar de Benito Juárez. Frente a Macasa. Los hechos acontecidos en el centro de Colima. Donde. Pues. Cerca de ahí también. Temprano le habían quitado la vida a otra persona. Anoche. También pues ya vieron lo que pasó en la vivienda donde atacaron a una familia. Que por ahí algunos medios dicen que porque era vendedora de esto, vendedora del otro. El día anterior supimos también de la noticia de los señores que vendían perritos o que vendían dogos. Hot dogs. Ahí también en Colima. Y diario, diario hemos tenido esta constante de grupos balaseando, tirándole a las casas tirándole a la gente, atacando a todo aquel que consideran sospechoso o que simple y sencillamente no les ha querido apoyar Espera, déjame contarte una llamada aguánteme con las carnitas permítame Bueno. Sí, sí, soy yo. A ver, dígame. Uh, no la tengo. Lo de la mañana no la tengo. Tengo nada más lo del... El bazar. Y un audio, comandante, pero no es de no es de eso. A ver, déjeme que escucho el audio, porque no... No me acuerdo, pero creo que no es de ya lo escuché, pero no, creo que no es de eso, a ver, déjelo pongo. Balacera, balacera en Benito Juárez, a la altura de Macasa, este, enfrente en el bazar, Juárez, este, acaban de matar a una persona. Sí es, es de lo del bazar, ya, ya lo, ya lo, es de lo del bazar, comandante, pero no es lo que usted me está comentando ahorita. Ajá. Mándemelo, mándemelo al, al WhatsApp. A este número, al WhatsApp, sí. Ok, comandante. De lo de ayer. De lo de ayer. A ver, mire. Ah, no. El que tengo es el de los Dogos. Que es el que, ese que publicamos en Breivar. De la familia fue en 253, esquina de República Guatemala. De un niño de 8 años aproximadamente. Y el papá. Y hay un audio. Ok, mándeme ese, mándeme ese comandante. Lo que pasa es que así están, mire, hay unos que dicen que supuestamente eh, son los jaliscos calentándole el terreno a la hermana de la vaca. Sin embargo, en esa zona, comandante, no hay jaliscos. Allí es terreno 100% de la vaca. La vaca ya había sacado a todos los jaliscos de ahí, de esa zona. Ajá. Pues sí, imagínense que los galitos van a meter nada más un grupo para que pegue allí, ¿por dónde se van a salir? No, ahí anda el comandante, ahí anda todo, toda esa gente de la, de la hermana de la vaca, allí andan, allá donde le reventaron la casa, donde fue usted, ¿se acuerda? Ah, ahí están otra vez viviendo. Ayer me comentó el informante que ya estaban otra vez ahí las camionetas y que ahí estaban un montón de vatos afuera todavía. Eso, eso confirmado, sí, confirmado yo, se lo tengo confirmado. Ajá. Ah, si quiero ahorita que termine el video, le, le, le paso el resumen de cómo están las cosas... Ahorita, ahorita estoy grabando. Ahorita estoy grabando. André, pues comandante. Muchas gracias. No, no. la La hermana de la vaca, al parecer, le tira, pero a los Sinaloas. Que porque no le quisieron apoyar. Con los Sinaloas. Bueno, con la gente, con la gente del Mayo, pues, con el changuito, antes. Yo creo que sí. Yo creo que sí, anda con ellos. Bueno, ahorita que termine, le, le, le marco para atrás y checo los, los informes que me mandó el informante, y estuve hablando con él temprano, y ya se los hago llegar. ¿Cuánto tiempo van a estar ahí todavía? Ajá. Ah, bueno, se lo mando si quieren para que haga usted su reporte y ya lo deje ahí si quiere ahora que se mueva. Salguante, gracias. Pendiente. Andre, pues va, va, copiado. Copiado. Dice por acá los comentarios, una disculpa, estaba hablando con alguien importante, dice por acá Héctor Jiménez, saludos aquí, aquí 220, saludos Héctor Jiménez, Leonor Carrillo, cerca donde vivo también, pum pum, y aún no, dentro de su domicilio, Dayan, saludos, Dayan Contreras, gracias también por tu participación, Saludos, Isabel, Messi Rodríguez, Echalamán, Sobrino del Mencho. Nada, nada que ver. Pero bueno, ok, vamos con la información, miren. Entonces les comentaba que de nada sirve la presencia de tropas en Colima cuando, lamentablemente, los grupos criminales se arreglan con las tropas desde el más alto nivel. Comentábamos la denuncia que hicieron los militares de Michoacán del 65 batallón, ¿no? Del del 30 y 65 batallón creo, tanto de Cualcomán como de Aguililla, Buenavista y Apaxingán. Los elementos de tropa señalan que se les tienen comunicados, que se les retiraron los teléfonos y que eh, pues de alguna manera ellos temen por sus vidas debido a que no tienen forma de comunicarse con sus familiares. Que se si han perdido algunos elementos y que cuando los familiares van a preguntar al cuartel les dicen que el elemento se desertó. Nada más para no irlo a buscar o para no recuperarlo. Y así queda nada más. Los familiares no saben ya mal de sus, de, de sus elementos. De, su, de sus familiares. Porque pues nadie les da información. Esa es la preocupación que tienen. Ahora, en los comentarios. Hemos encontrado mucha gente que dice que. Esta actividad de quitarle los teléfonos a la tropa. Es para que no le informen. A los narcos de que va a haber operativo. O de que andan por alguna zona. Para evitar la infiltración de información, la fuga de información entre elementos militares y la gente de la maña. Bueno, eso es lo que opina la gente que no sabe. Eso es lo que opina la gente que de alguna manera pues solamente ven las cosas por lo que se publica y no las viven de manera directa dentro del territorio. Para ellos igualmente como lo que sucede en Colima, en Michoacán... ...que le quiten los teléfonos a los militares... ...de nada garantiza... ...que los narcos no van a saber de los operativos... ...hace bastantes años ya... ...más de 10 años... ...desde que estaba Nazario Moreno... ...los jefes militares... ...el jefe de la Sedena... ...el jefe de la policía... ...el mismo fiscal... ...antes procurador... ...cuando estaba Martín Godoy Castro... Los mismos presidentes municipales... ...son los que sirven de enlace con la maña... ...y son los que le avisan a la maña... ...que va a haber operativos, que van para tal lado... ...que van por fulano, que salió de aprehensión... ...toda esa información... ...son los mismos altos mandos... ...los que se la hacen saber... ...a los narcos, no la tropa... ...la tropa en muchas ocasiones, créanme que van engañados... ...porque le dicen que van supuestamente a decomisar un plantío y en realidad el jefe sí sabe que van tras un cabrón o a un campamento donde saben que hay gente. Entonces, eh, la situación de quitarle los teléfonos a la tropa para prevenir que se fugue la información, creo yo que no tiene tanta eficacia cuando a los que deberían de restringirle los teléfonos es a los coroneles, a los generales, a los presidentes municipales, a los presidentes de los partidos políticos, al presidente de Morena, al presidente del PAN, del PRI. A los que les deben de restringir los teléfonos es al secretario de seguridad pública. A todos estos elementos de alto mando que forman de alguna manera la cúpula de protección hacia estos grupos delictivos. Es importante que la gente sepa cómo se mueve el agua para que vean qué tan hondo está y que no les cuenten y que no venga cualquier cabrón a decirles es que pasa esto y fulano contra fulano cuando si se tiene el mínimo de conocimiento se puede de alguna manera saber casi por lógica que una noticia es falsa o que una noticia es verdadera. Lo comentamos también por lo sucedido en Tuzantla. ¿Qué ocurrió en Tuzantla? Me pregunta toda la gente. Bueno, yo les pregunto para atrás. Yo les regreso la pregunta. ¿No saben qué ocurrió en Tuzantla? ¿Los otros medios de información no han hablado de Tuzantla? ¿No les han dicho qué fue lo que sucedió allí en Tuzantla? Yo he visto por ahí algunas notificaciones que me llegan. Con los encabezados de que... Fue un pleito entre la familia michoacana... Eh, el mentado chaparro contra... La gente del pez y la fresa... Bueno... Por ahí va... Por ahí va la... Por ahí va el agua... Por ahí va la, la línea más o menos... Sin embargo... Habría que ahondar... O habría que centrarse... En la información de... Por qué... ¿Por qué se voltea el chaparro o por qué el chaparro decide deslindarse? Dicen, es que hay un audio del chaparro, claro pues, a ver. El chaparro graba un audio dando sus excusas, justificándose de por qué lo hace. Ese audio que sube el chaparro es solamente su versión de él. Y varía bastante en lo que la gente sabe que hacen. Claro que el chaparro no va a decir que también él cobra cuota, que también él levanta personas, que también él le quita la vida a gente inocente, que también él vende sustancias, que también él ha traicionado. Eso no lo va a decir el chaparro en sus audios. Todo el tiempo van a tratar de decir que, pues porque los mandos son malos y que porque ellos ya no quieren ser gatos y es por eso que deciden supuestamente abrirse. Comentaban otras personas. Bueno, un tecato, por ahí un tacuache. Sale y me dice. Que cómo sabemos que eran gente de Guerrero. A ver. Para todos los que no saben. Unidad de Inteligencia Ciudadana. Tenemos gente. En diferentes lugares. Que sí está participando directamente en los grupos. Tenemos gente que sí anda con ellos que van a las juntas o que están todo el día con el grupo y que saben lo que se habla, lo que se dice, lo que se escucha y sabíamos que iban a mandar, el pez y la fresa iban a mandar gente, yo lo había dicho dos días antes de que eso pasara, yo lo había dicho, hay rumores de que el pez y la fresa van a mandar gente del Estado de México y de Guerrero, supuestamente para reforzar el terreno de Lalo Mantecas, el terreno de los Correa, hasta allí soy, creo, el único que ha mencionado la relación que existe entre correas y cuatro letras. Y esto los comento por la razón de que hay muchos de las cuatro letras negando que esa relación exista. Más allá de que ellos lo nieguen y que no lo quieran aceptar, yo tengo contactos y fuentes que confirman... Que sí, están trabajando juntos. ¿Saben desde cuándo sabemos nosotros que Cuatro Letras y los Correa hicieron tregua? A ver, voy a dar chance a que me comenten algunos de los que están conectados. Algún sniper por ahí que me comente, si recuerdan. ¿Desde cuándo sabemos que las Cuatro Letras y los Correa tenían alianza? A ver, comenten por ahí. Exacto. Exacto lo que comenta por ahí, Equipo Nitro. Desde que ocurrió el caso del X, que ustedes saben que acabábamos de hablar con él dos días antes. Y de repente, pasa lo que pasó. Que les repito, yo tengo un video donde supuestamente le están quitando la vida al X. Yo tengo un video de eso. No lo he publicado por razones de estrategia, pero yo tengo el video. A mí no pueden contar que eso que no es. La única, la única manera que pudieran ellos comprobarme que el X sigue con vida es. Pues que el X apareciera y hablara. En un video. Reciente. Pero. Esa relación. Se hizo notar. Después de que hubo un operativo también. ¿Dónde fue el operativo donde agarraron el montón de tacuaches? Que los agarraron a todos juntos. Fue... Que nosotros lo, lo publicamos. Que decían que eran gente de los Jaliscos. Que le dijimos. Ni madres. esos no son gente de los Jaliscos. Son gente. De los Correa. Mezclados con los Jaliscos. Hasta ese día. Solamente le he quedado. Daniel Correa. Que fue el que se alcanzó a escapar. El Tiamba. Dice por acá. Sigo el Tiamba. En el Caracol. Bueno. Desde esa ocasión. Nosotros. Ya lo habíamos comentado porque un mando de seguridad me lo dijo, me dijo, los detenidos son así, así, así, vamos a esperar a ver qué sale. Y dije, yo, oh, cabrón, ¿qué andaban haciendo gente de los Correa con gente de los Jaliscos? Lo mismo que comentaban allá de lo que pasó en, en Jalisco con lo de la mentira del doble R. Que fue una reunión, que fue una junta, que esto y que el otro y que la chingada. Es decir... Se avientan cada noticia maquillada y la gente le da seguimiento a la noticia maquillada, y a final de cuentas solamente están desviando la realidad de lo que sucede. Ahora, sobre lo que acontece en Tusancla, la información de proximidad que nosotros tenemos. Para los que son nuevos en el canal. Y para los que ya tienen tiempo en el canal. A ver, yo pregunto. ¿Saben lo que es información de proximidad? Vamos otra vez a la retroalimentación. ¿Saben lo que es información de proximidad? Bien. La información de proximidad es hacerles público a ustedes la información en el momento que a nosotros nos llega. Para estar lo más próximos, cercanos a la noticia, a la realidad y a lo que verdaderamente está sucediendo, les hacemos pública la información que tenemos confirmada en el momento en que esta está ocurriendo. Para que no quieran después acomodar las cosas, para que después no quieran salir con otras cosas, ya teníamos nosotros... La información de proximidad adelantada. En la mayoría de los casos. Y ustedes lo pueden comprobar. Ustedes yo sé que se han dado cuenta. En la mayoría de los casos. Toda la información de proximidad resulta ser cierta. Inclusive. Lo que nosotros aquí hemos adelantado. Que pudiera pasar. Llega a suceder en los siguientes días. Siempre ocurren las cosas que aquí adelantamos. Que pueden pasar. Basados en. La información de proximidad. Entonces. En la información de proximidad. En esta ocasión tenemos. Que. El mentado chaparro. Se hace a la sombra de las cuatro letras. Para pelearles el territorio. A la gente de la familia. Michoacana. Del pez y la fresa. Entonces. Basado en este dato. Consideramos que. Pueda ser que crezca. Los Jaliscos. Allí en esa zona. Eh, Tuzancla. Benito Juárez. Citácuaro Y alrededores. Pudiera pasar a manos completas. De los Jaliscos. Y el Chaparro. Pues pudiera tener alguna. Algún puesto clave. ¿no? En, en este en este asunto pudiera tener algún puesto clave. Ahora, es importante también que la gente sepa quiénes mandan en cada terreno, más que nada por seguridad. Cuando una persona se pierde, cuando una persona se desaparece, bueno, nos vamos al mapa, al organigrama para saber a quién se lo podemos pedir. Igualmente cuando sucede algo... Que sabemos que se van a echar la bolita. Y que, no, y que no lo van a aceptar. Nos vamos al mapa para ver. Por qué pudo ser un grupo. O por qué pudo ser otro grupo. El que participó. En esa actividad. Hasta donde tenemos enterado. Es. Bueno. Hace tiempo les he comentado. Que la fresa de. este Hablando de fresas. Ahorita les voy a soltar otra de la fresa. La fresa de Morelia hace tiempo que tiene un acuerdo de no agresión con las cuatro letras. Por eso la fresa controla Morelia completamente y algunos Jaliscos se pueden pasear por Morelia, pero no operar en Morelia. La fresa de Morelia pertenece a la rama de Tucán de seco de los templarios templarios aliados de Pasteles Unidos. La fresa de Morelia es de la misma línea de los que estarían en Lombardía. De los que abarcan hasta los reyes. Eh, de Huicho, de Poncho la Quiringua, con los tepeques, con los de la costa. Entiéndase pues que de alguna manera Tepalcatepe y el abuelo Farías. Habrían hecho tregua con los templarios. ¿Por qué se levantan? ¿Por qué se levantan? ...las autodefensas... ...aparentemente... ...por el hartazgo de los templarios... ...bueno... ...pues ahora resulta... ...que se perdonan las ofensas y... ...ahora son aliados, son novios nuevamente... ...Tepeque y los templarios... ...vuelven a ser novios... ...una vez más... ...pero... ...debemos también de... ...explicarle a toda la gente que no sabe... ...cómo se mueve pasteles unidos... Entre estos grupos. Ok. Pasteles Unidos es la suma de varias células... Que operan... Territorio Michoacano. Hay... Una... Confrontación... De hace tiempo... Por ahí hace... Como un año yo creo ya que... Salieron mal... Los Templarios con los Viagras. Los Templarios habían corrido a los Viagras de Urapan y presuntamente los Viagras estarían cooperando con el gobierno con información para que cayeran los territorios de los templarios. Inclusive, fíjense, pudiera ser que las llamadas anónimas que han revelado que va a llegar cargamento de polvo a la costa, también pudieran ser llamadas de los hermanos Sierra Santana. Por ahí me comentaron que... Mariano Sierra Santana ya había salido de prisión. Y que Mariano Sierra Santana traía alianza... Con un grupo de Sinaloa... Aparentemente ligados a lo que es... Los hijos del Chapo Guzmán. Mariano Sierra Santana. Salió de prisión y saldría... Ahora con nuevos... Con nuevos planes, pues. Para los que no saben quién es Mariano Sierra Santana... Es... Bueno, era, en el momento que cayó, era el tercero de los hermanos Sierra Santana, de los Viagras, Viagras, en el control de lo que era esa organización que se hacía llamar entonces Nueva Familia Michoacana. Nueva Familia Michoacana. A lo que, según el Chaparro, allá en Tuzantla, que se va a seguir llamando Familia Michoacana, pues pudiera ser entonces Familia Michoacana Nueva Generación luego la familia Michoacana y luego la nueva familia Michoacana. Serían entonces tres familias Michoacanas. Este Mariano Sierra Santana aparentemente traería la idea de quedarse con territorios allá donde él traía anteriormente sus grupos. En aquel tiempo, los Viagras tenían un brazo operativo que se llamaba La Sangre Nueva Guerrerense. ¿Sabían esto o no lo sabían? Que operaban en Guerrero... Bajo el nombre de... Sangre Nueva Guerrerense... El jefe de ellos era precisamente... Mariano Sierra Santana... Y el segundo al mando era un sujeto apodado el Tenis Rojos... Que hace por ahí... cosas de unos meses... Por ahí Pandora lo mandó a descansar... Almentado Tenis Rojos... Bueno, Tenis Rojos era... Lugarteniente de Mariano Sierra Santana. En ese grupo que se llamaba... La Sangre Nueva Guerrerense. Bien. Allá en Guerrero con lo que sobra de la Sangre Nueva Guerrerense... Estaríamos hablando de lo que es... Sijuatanejo. Hacia arriba. Por el lado de Guerrero. Allá... En la entrada de Tierra Caliente. Allá se tendría... Eh, presencia de los Viagras ahora que sale Mariano Sierra Santana, los Viagras han estado apagadones, han estado fuera del foco, de, de la mira, debido a que el pleito, entre Jaliscos y Jaliscos, pues ha ocupado, todas las planas nacionales, es lo que yo les decía muchas veces, esos güeyes de los Jaliscos, no se dan cuenta, que en su pleito que ellos cargan, pues le están dando ventaja, a los viagras, al abuelo, a los templarios, porque al ya no hablar, de esos grupos, ahora, Toda la información se centra en los jaliscos, los pájaros, la vaca y así. Hasta aquí les pregunto, ¿se entiende la información? ¿Queda claro el dato? Gracias por ahí a Luis Godínez, gracias por la aportación. Juan Gómez, gracias también. ¿Se entiende la información? dudas, preguntas, sugerencias respecto a esto que se acaba de que estamos comentando ¿Qué fue lo que no entendieron saludos a la gente que nos mira allá en Houston saludos también para el compa Javi compa Javi, para mi compadre donde quiera que se encuentre Germán Ciño, saludos también para el del centenario en el pecho, José López, el jardinero en Sacramento, saludos también para la gente que nos mira en España, en Argentina, que nos miran también allá en el viejo continente, por allá Portugal, tenemos seguidores en Portugal, tenemos seguidores en Rusia, Gracias, gracias a toda la gente que forma parte de esta unidad de inteligencia ciudadana. Saludos como siempre a los que forman parte de esta unidad, los snipers, élite, el Tel Aviv. Saludos a Enki Cruz, comandante cero, Leonor Carrillo, Melena Orduña, este, Isabel Tejeda, la señora Carla. Carla Culichi, también la señora Verónica Crumen, Sniper 6, Mauricio Valle, Porfirio Cadena, eh, Canal El Sorayo, Tierra Mestiza, Ramiro y Rogelio se llama el otro, ¿no? Rogelio Raya. Dice por acá, Sniper Elite, saludos, equipo Nitro, Javi Rodríguez, dice, mándenme un saludo para Maguey, saludos para Maguey, saludos también allá para eh, Mataliones, el M2, el Máximo, también que por allá anda, el Panther, Fantasma, Pandora, Comandante Pamela, Dice Leonor Carrillo, gracias a usted por tomarnos en cuenta en sus historias, mi querido y estimado Sargi, Dios le conceda mucha salud. Por ahí van a salir las historias, las estoy este, editando porque mero hemos tenido dificultades para subir las historias, pero por ahí en cualquier ratito quedan. Nomás aguántenme, aguántenme con las carnitas. Para Dayland, saludos para Dayland también, el informante. Dice por acá. Siempre Dios te bendiga, un saludo para la misma, dice Isabelita Tejeda, gracias Isabelita, gracias, saludos para la misma, para toda su familia por allá. Ok, bueno, y entonces, eh, como les comentaba, la información que nosotros hacemos pública en muchas ocasiones, puede ser información diferente a la que se está dando en otros canales, pero, oigan, por acá pasa el carrito de las nieves. Aquí en California venden de todo. Pasa una señora vendiendo raspados. Pasa el señor de, los, de las paletas. Pasa el de los camotes. Vas a la calle y donde quiera encuentra los puestos de tacos. De tacos callejeros. Este, Bueno, hay hasta... ¿Cómo le llaman acá? Tiraderos que no le llaman a... Lugares donde venden cosas usadas. Cosas robadas, digo yo. Pero bueno, saludos a toda la gente que nos mira acá, Vaiselia. Saludos a la gente que tenemos aquí cerca de Vaiselia y los alrededores por ahí. Ya pasamos a saludar a algunos de confianza. Por ahí andaremos próximamente. Paso Robles también. Vamos a ir a Paso Robles a un asunto. Eh, por ahí un informante que va a llegar, va a llegar a Paso Robles. Voy a pasar a recoger algunos documentos que voy a ocupar para llevárselos a la gente. Por ahí va a andar en Paso Robles. Eh, de pasada nada más, pero igual pasamos a saludar a ver quiénes hay por ahí. Dice por acá. Saludos para usted y es esposa de Xiomara Arcángel. Saludos. Dice NPC, saludos Francisco. Ticho Sagredo, saludos de Chile, amigo, un gran abrazo, que triunfe la justicia, saludos Ticho Sagredo, te encargo la las letras mayúsculas, por favor, para la próxima, saludos a toda la gente que me mira allá en Chile, Argentina, este, en Guatemala, en Colombia, saludos para el compa Ares, Ares, Ares de Colombia, tengo un ratillo que no lo veo por ahí conectado, Isabeleta Tejeda, saludos Antonio Acosta, saludos, gracias también, Robin Gamer dice, últimos años ya dejan vender, Apuestos ambulantes. Solo pagan. A la ciudad. Saludos de Anaheim. Saludos. Saludos allá en Anaheim. Desde Rosaceja. Somos mil seguidos escuchando. Y 90 likes. No se vale. Eso no cuesta nada. Les encargo las manitas. Los que tengan voluntad de dar manitas. Pues no. No cuesta nada. Dice por primero nada Ánimo gente. Apoyemos un like. Ok. Dice. Sagi conoce. Needles. Nidrils, California, no lo había escuchado Nidrils. saludos Bobby Trujillo, gracias como siempre por el apoyo, gracias Bobby Trujillo y sus estelares, por ahí le hacemos el reconocimiento en el próximo video de Beltrán Leiva, la historia final, Beltrán Leiva es el siguiente video que, que sigue, Beltrán Leiva la historia final saludos a todos que tengan un excelente descanso dice Milán Eliazar Eduardo Hernández ¿cómo están las cosas en tu santla por ahí lo comentamos tú, Eduardo Eduardo Hernández ahí te regresa un poquito al video y vas a escuchar la información sobre tu santla dice soy nuevo seguidor tuyo aquí en Twitter saludos del de León Guanajuato para los que no saben dónde encontrar el material exclusivo que tenemos de parte de los informantes documentos Videos, audios. Échense una vuelta por el Twitter. Unidad de Inteligencia Ciudadana. También nos pueden encontrar en Facebook. Unidad de Inteligencia Ciudadana. No tenemos TikTok. Porque considero que el TikTok es para gente tonta. Es para gente que. De alguna manera no tenga más que hacer. Más que andar publicando babosadas. <ríe> una disculpa para todos aquellos que tengan TikTok. Pero ese es mi pensamiento. No me... No me late el TikTok. No soy de TikTok. Dice Marco Serrato. Saludos, comandante Lara. Una Ciudad ciudadana. Y a todos los... Ah, pinche letra te avientas, cabrón. Pero bueno. Lo bueno que es mayúscula. Saludos, Chelo Barajas. Ok. Dice Guaco Altregos. Disculpe porque ella no muestra su cara. Un saludo. Porque luego se enamoran, Walter Alteregos. Luego se enamoran y de veras, de verdad vieras qué difícil es. Tener que bloquear tanta gente porque están enamorados y quieren foto mía y que quieren... Espero que no sea tu caso, pero... Si quieres verme o quieres conocerme, por ahí échate una... Una vuelta en los otros videos, ahí sale mi cara. Puedes echarme una vuelta en Facebook, también ahí hay varias fotos mías en Twitter. También hay fotos mías, digo, por si estás enamorado, ahí hay fotos. Pero ya soy un hombre comprometido y... Para todas las nenas que... Pues habían estado mandando su solicitud. Pues lo siento chicas. De momento. Este pollito. Ya tiene granja. Dice por acá. Salud Comandante. Siempre escuchando desde las higueras Veracruz. Allá en Veracruz. Allá en Veracruz va a ser la próxima. Tracatera de Jalisco contra Jalisco. Ahí tense pendientes en Veracruz. En cualquier rato por allá, según, según rumores, en cualquier rato truena la tracatera, allá en Veracruz. Dice Humberto Álvarez, saludos, si sí supo que el día de hoy encontraron sin vida, en un canal director de seguridad pública de Irimbo. Fue ayer tú Humberto, fue ayer creo, si no me equivoco fue ayer, este, al parecer fue ayer. Dice Jorge Tapia, oiga, saludos, voy entrando al canal, pues el tema, eh, ya terminamos, ya terminamos el, el tema de momento, estaba nada más leyendo algunos comentarios, dice Mario Paguas, y una pregunta, ¿quién va a pasar? ¿Dónde dominaba Pueblos Unidos? Pues yo creo que van a seguir todavía por ahí, los mismos en Pueblos Unidos, eh, hay información de que, el mentada, el hermano de la gorda, este sujeto que se llama Comandante Barrera es hermano de la Gordo de la Maceca. Bueno, el Comandante Barrera, el que se presentó como líder de, de Pueblos Unidos, creo que por ahí anda todavía, subió la cuota el cabrón, anda juntando más billete, creo que le van a mandar apoyo a los templarios, le van a mandar gente. Los templarios van a hacerse Pueblos Unidos para apoyar al mentado Comandante Barrera. Y por ahí van a seguir todavía esos mismos... Ahí mandando esa zona. Recuerden que... La zona de Pueblos Unidos no se las quitó ningún bando. Se quedó vacía debido a que se fueron todos bien preciosos. Pero... No... No se las ganó ningún bando. Entonces por ahí... Puede ser que se vuelvan a... Organizar... Ahora con... Los templarios... Para seguir jodiendo a la gente. Hay bastante dinero ahí que se mueve. Entre parcelas, hectáreas, extorsiones. Bastante. que morder todavía. Más que nada que esa zona de Pueblos Unidos es un terreno. Eh, muy bueno para las cocinadas. Para la producción de meta. Dice Guillermo Castro. ¿Sabes cómo están las cosas en La Perla? ¿Sigue la nueva plaza? No. Oh, lo que vamos a comentar es lo de León. Fíjense, por ahí llegó un mensaje de León, de la Unión de León. Este grupo de la Unión de León, que al parecer les van a apoyar los templarios también. Pasteles Unidos, bueno, más bien, la Unión de León se acerca a Pasteles Unidos para que lo apoyen el León contactos que tenemos en la ciudad de León, Guanajuato, dicen que pues no se le ve mucho al vato que los está moviendo, que los está este, organizando. Pero pues sí hay, sí hay algunas, algunos rumores de que la Unión de León se hace Pueblos Unidos y por ahí van a estarle apoyando los mismos de los templarios allá en León, Guanajuato. Dice... Del Fresa... ¡Oh, sí! Del Fresa... Iba a comentar del otro Fresa... Eh, era del Fresa de Morelia... Ok, ahora les voy a comentar del Fresa... De acá de Michoacán... El Fresa... El hermano del voto... Ok, miren... El hermano de voto... El hermano... El primo hermano... Primo hermano de voto... Alejandro... Sepúlveda Álvarez... Se llama... Alejandro Sepúlveda Álvarez... La Fresa de acá de Blanco de Troya, bueno, llegó información que asegura que este sujeto anda en amores, enamoríos, con una mujer que se llama Isabel, no sé qué, Isabel. Esta Isabel, miren, era la mujer de de un vale de Parácuaro que nosotros traíamos en la lista antes. Ella es, fue en aquel tiempo candidata, creo, de Movimiento Ciudadano. Ahora se hace 100% morena. Tiene influencia dentro de Morena. Isabel Tejeda. No, Isabel Tejeda es la, la preciosa que tenemos aquí en el canal. No recuerdo cómo se apellida esa Isabel. Se me va la onda ahorita, pero la mencionó. Bueno, de hecho una vez yo la entrevisté aquí en el canal. Hay una entrevista de ella hace como... Como tres, cuatro años. Ok. Porque pues aparentemente esa mujer Isabel anda en amores con el jando. El jando o el fresa Alejandro Sepúlveda Álvarez. Y que a través de esos amoríos y a través de esa relación es que están llegándole al partido de Morena para conseguir apoyos para que personas de Pasteles Unidos gente de la delincuencia organizada, sean contratado bajo nómina, en la presidencia municipal de Buenavista, presidencia municipal de Apaxingán, presidencia municipal de Los Reyes, varias presidencias municipales, donde tiene presencia el partido de Morena, en Los Reyes no, bueno, en las presidencias municipales de Michoacán, donde tiene presencia el partido de Morena, Aparentemente eh, van a negociar con la gente de Pasteles Unidos a través del Jando para que incluyan gente en tesorería, en el ayuntamiento y así. Pero no les van a pagar. Va a servir como apoyo directo para Pasteles Unidos, apoyo directo para los blancos de Troya. Es la nueva manera en que van a agarrar ahora dinero van a tener unos 10 o 15 integrantes de pasteles unidos, incluidos en la nómina municipal, y el dinero de la nómina de esas personas, va a ir a parar directamente a la bolsa de los blancos de Troya, esa es la información que se tiene respecto a el Fresa, de allá de de allá de este lado de Pinzándaro, Buenavista, y esos rumbos de por ahí, bueno pues, mandamos saludos como siempre también para la señora preciosa. Cachetitos bonitos, marero alcaba Le mando su besote. Saludos igualmente para la abuelita del tocayo. Mi preciosa Gina también. Saludos a mi gina hermosa que no lo olvido. Saludos también para el tocayito, para su mami, para toda la familia por allá del tocayito. Saludos tocayito, ahí le ganas. En cualquier ratillo por ahí le hago una llamadita para escucharlo, a ver cómo se siente. Saludos también para la Vuelta del Tocayo y para todos los que nos miran en esa agradable familia. ¿Quién falta por acá de saludar? Dice, el Cacas ahora va a unir la Guardia Nacional a la Sedena. Sí, ya habíamos comentado de eso hace ratillo que andan en ese... Dice Antonio Acosta, ese cartel de Morena cada vez se descaran más. Pues fíjense que a raíz de que nadie le dice nada al Cacas, pues ya hacen lo que se les pega a su chingada gana. Descarados, sinvergüenza, cínicos... Y todos los adjetivos que se les ocurran. Dice. Mmm, Rodolfo de Anda, faltó mi saludo. Saludo para Rodolfo de Anda que está chingando acá. Saludos Rodolfo de Anda para que estoy chingando. Mm, bueno. Dice Alejandro Noval, lo único que falta. El guapo. De nada, Isabelita, al 100. con la nueva inteligencia ciudadana. Ok, bueno, dice Jorge Alejandres, Pavel Mote, no me entendí ni madre, saludos Javi Rodríguez, gracias, gracias como siempre por el apoyo, compa Javi. Bueno, ok, ya nos vamos mi gente, muchas gracias como siempre por su atención, muchas gracias como siempre. En la mañana había publicado un video y no está... Uh... Allá publicado... A ver, recuérdame de qué video es, para ver si te lo puedo volver a, a mandar. Dice, Hefner, saludos al Comandante M2, al Bu, Maguey, Matallones, toda la fe en la lucha. Saludos, por ahí, para todos ellos, donde quiera que nos estén escuchando por allá. Ok, ya nos vamos, mi gente. Gracias, como siempre, para todos los snipers, para todos los seguidores, para todas las personas que apoyan y que aportan. Recuerden que... A partir de este mes ya nos quedamos otra vez solos por nuestra cuenta. Pandora pues va a atender sus negocios. Allá sus negocios de ella va a hacer equipo con, con otro grupo. Y pues nosotros vamos a seguir trabajando como veníamos trabajando. Como lo venimos haciendo. De alguna manera pues echarle ganas porque hay bastante, bastante trabajo que hacer. Ahí estamos. Salud para todos. Gracias y pendientazos por ahí. Más tarde en la noche, si están despiertos, por ahí de las 10 de la noche, hora de California. Por ahí de las 10 de la noche, hora de California. Eh, me voy a aventar un nocturno con la lectura de la historia de Caro Quintero. Por ahí nos la aventamos hoy en la noche. Un nocturno leída. La historia de Caro Quintero leída. Esperando a que llegue el, el video ya preparado. Les voy a adelantar la historia leída. ¿Vale? Y de estos, Jiménez, saludos al M2, al, m al Maguey, al M2 y al Fantasma. Saludos a a Mataleones, que forma parte del m Saludos para el M2, para el M2, para Maguey. Maguey, estamos pendientes del video que te pedimos que mandaras para Carlita y para las seguidoras tuyas, por favor. Ahí estamos pendientes con ese video. Si estás viendo el, el video. Recuerda que estamos comprometidos ahí con Carlita que le íbamos a mandar un video tuyo. Ahí cuando tenga chancilla por ahí que te de la escapada, se lo pueda grabar. ¿Sale? Ok, mi gente, saludos a todos. Ahí estamos, copiado y ya nos vamos. Gracias por su atención.